Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno queridos, antes que nada quiero agradecerle al señor Coffee Por haberme hecho este regalito, este banner que ustedes están viendo aquí Por supuesto en la pantalla Así que antes que nada quería agradecerle al señor Coffee, Después agradecerles a todos realmente porque el canal está creciendo un montonazo La verdad que a pasos agigantados podríamos decir Y en tercer lugar les quiero dejar mi Código de la búsqueda de el tesoro Queridos, así que es así Les voy a estar dejando en la descripción El código para que puedan obtener Todos sus beneficios Bien, bueno, otra cosa chicos Si pueden compartir el video Dejen su buen pedazo de like, por favor Dejen su dedito arriba, su likeito Que la verdad que es muy importante Para que para que YouTube Nos posicione bien el video y, y tenga Buena repercusión, bien Gracias amigos y nos vemos En la próxima, chau chau